¿Qué pasó con Gisela Gutiérrez? Nos va a contar Sebastián lo que fue una jornada muy larga ayer. Sí, claro. Eh, en definitiva lo último que vamos a saber de Gisela Gutiérrez es que aquel 19 de julio de 2015 estaba por llegar caminando a la casa de sus padres, le hizo una seña diciéndoles que ya volvía, cambió el rumbo y será lo último que sabremos de, de Gisela Gutiérrez. Lógicamente es una investigación que continuará, pero entendemos que la fiscalía y la querella insistían con que este hombre era el asesino y ya al ser declarado absuelto y no puede volver a ser juzgado las chances de que el caso quede impune son muy pero muy altas lamentablemente lo decíamos al comienzo del juicio eh, iba a ser una causa muy pero muy compleja no solamente porque ha pasado siete años, siete años y monedas desde que desapareció Gisela Gutiérrez sino porque no había prueba directa contra Héctor Díaz lo que habían eran ...testigos y ni siquiera presenciales, testigos de oídas... ...testigos que alguien les contó qué ...testigos de concepto, por ejemplo la expareja pareja Héctor Díaz... Que, le, ...que lo que declaró es... ...él me decía todo el tiempo que el crimen perfecto existía... ...que me podía hacer lo mismo, pero... ...es un concepto, no es alguien que haya visto el momento del crimen... ...así que eh, finalmente el jurado se declaró estancado... ...¿qué es esto? Bueno, cuando los dos integrantes... ...del jurado que entraron a deliberar cerca del mediodía ya a las 8, 8 y media de la tarde salieron y le comunicaron al juez que no pueden llegar a un acuerdo y es necesario que haya un acuerdo tanto para declarar la culpabilidad como la no culpabilidad. Así que dicen, no nos podemos eh, poner de acuerdo, el juez le reitera y dice, bueno, pero a ver, si ustedes vuelven a entrar a la sala de liberación y están algunas horas más, ¿creen que puede llegar a un acuerdo? Y allí una integrante del jurado tomó el micrófono y dice, no, entendemos que faltan pruebas. Uh -huh. O algunos miembros del jurado entendemos que faltan pruebas eh, para condenar. Así que acto seguido lo que hace el juez es preguntarle al fiscal y a la creya, al fiscal Fernando Guso, al abogado creyente Fernando Peñalosa, si quieren insistir claro. con la acusación en caso de que alguno diga que sí se tenía que realizar un nuevo juicio por jurado lógicamente con otros 12 ciudadanos eh, en un plazo de 30 días. Ambos dijeron que no, que respetan la decisión popular del jurado. Justamente esta es... Eh, el ley es el alma de la ley de juicio por jurado que haya decisión de los ciudadanos, de ustedes, de la soberanía eh, en las causas judiciales, así que dijeron vamos a respetar esta decisión no vamos a insistir con la acusación y así fue que se declaró la absolución de Héctor Díaz Tejera Escúchenlo ustedes Comunico a las partes una comunicación por parte del presidente del jurado donde se me informa que... Eh, ...no ha llegado a la unanimidad que requiere la emisión de un veredicto. Eh, les pregunto, ¿quién ha sido designado como presidente del jurado? Bien. Le voy a preguntar, en su opinión, eh, ¿usted considera que el jurado como vocero de, de todo el panel... Si, es, eh, ...si usted considera que es incapaz el jurado de arribar a un veredicto unánime... Sí, señor, Paz. Pues. Bien. Alguno de los que integra el panel eh, no está de acuerdo con esta con esta eh, postura. Alguno de ustedes no está de acuerdo en el sentido en que podrían llegar a, a lograr una unanimidad, a una una unanimidad. Alguien levantó la mano, ¿no? Sí. Dígame. Podemos pasarle el micrófono a la señora. Le pregunto si no está de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del jurado. Por eso, podría, se podría haber eh, llegado a un acuerdo si hubiese habido un poco más de, de pruebas. Ha habido, o sea, faltó mucho, demasiado, eh, faltaron demasiadas pruebas como para que estuviéramos listo Listo. Eh. O sea, está de acuerdo en definitiva con lo que ha dicho el presidente del jurado. Sí, sí. Bien, eso es lo que... Y les consulto, ¿hay alguna probabilidad, perdonen que sea tan insistente, pero esto es muy importante, ¿hay alguna probabilidad razonable de que el jurado pueda alcanzar esa unanimidad si son enviados de nuevo a la sala de deliberaciones para continuar deliberando? Les pregunto si hay alguna posibilidad, se lo pregunto también al presidente. La realidad es que estamos estancados, señor juez, así que considero que no. Bien. Bueno, algo particular ocurrió porque es raro que se le pregunte sí, sí, con claro. insistencia al jurado a ver si, si pueden llegar a... A... El juez no puede torcer esa decisión. No no, no, no, para nada, absolutamente. De hecho, fíjate que cuando una integrante del jurado, que en realidad le estaba preguntando si estaba de acuerdo o claro, no, claro. Empieza, que a que retalle, ese, le empieza a dar y dice... No, porque la deliberación es secreta y de hecho ustedes verán que nunca se enfoca claro. al jurado po popular porque eh, las identidades de estos ciudadanos siempre tienen claro. que ser resguardadas por motivos lógicos vale, claro, de seguridad. Estar, lo hemos dicho mil veces y lo repetimos en el tema. Tiene que estar todos de acuerdo con la de acuerdo. misma... Tanto este... para la culpabilidad como para culpa la inocencia. La inocencia. Cuando no ocurre esto, se estanca, no llega a acuerdo y se absuelve. O sea, en este caso se estancó. No quiere decir que, que los dos se hayan considerado que él es inocente. Exacto. Bueno, lo mismo, Claramente no pasó eso. Lo mismo pasó hace algunas semanas con el caso Gurela, el, claro. el caso de la bruja. Ahora, te hago un par de preguntas técnicas, Eva. Ya escuchamos a, a los, al abogado. Eh, ¿Ya está? ¿Se lo puede volver a juzgar? No. Hay un principio en la justicia que se llama non bis idem, que dice que te, no te pueden juzgar dos veces por un mismo delito, así que. A menos que haya que un rumbo en la investigación contra otra persona, si no, no. O sea, a, a por... esta persona que estaba ahí en pantalla. Héctor eh... Díaz. A Héctor Díaz ya no se lo puede volver a ya jugar no se por lo puede este volver... caso. Por este caso. A no menos que exista alguna apelación ahora o no. Entendemos que no, porque la, la fiscalía y la querella ya dijeron que no van a insistir con la acusación y, y no hay nada para apelar. Uh -huh. A ver, lo que puede llegar a pasar, no, no va a pasar en este caso, pero lo que podría haber es que haya una apelación claro. y la corte diga. En el proceso, en el juicio hubo algo incorrecto, así que declaro Hay la que nulidad el juicio del juicio. De Entonces, ese juicio nunca existió para la justicia uh -huh. cuando se declara la nulidad. Entendemos que no es lo que va a pasar porque no es lo que manifestaron Bien. ni la fiscalía ni la querella al sea, declararse. No, el sabemos no sabemos qué pasó con Gisela. No sabemos qué pasó con Gisela, ni siquiera sabemos si la asesinaron. Incluso. Ni siquiera. Porque la teoría era esa, pero este, o sea, la acusación era a no esa. No haber cadáver y no haber una sentencia judicial no que lo diga. incluso si está Exactamente. O no está. Vamos a escuchar la palabra del abogado defensor que fue quien habló luego de conocerse la sentencia absolutoria contra Héctor Díaz. Produjo el de estancamiento del jurado, eh, producto obviamente de que entendían de que había faltado pruebas, como lo había manifestado uno de los integrantes del jurado. Así que esto fue producto de, bueno, de, de, de lo que habían sido los alegatos finales de la producción de prueba y entendió que no se podía obviamente continuar con esta situación. En realidad el artículo 34 de la ley de juicio por jurado establece que hay una serie de pautas... ...que en caso de que se produce, se produce estancamiento, eh, tienen algunas posibilidades más como para poder llegar a, a, a deliberar... Eh, ...requerir eh, nuevas instrucciones, nueva producción de prueba, algo que, que obviamente pueda sortear... Eh, ...en el estancamiento que ellos han quedado. En esta situación entendían de que no, no iban a poder obviamente eh, subsanar esta situación... Por lo tanto, eh, dijeron que iban a estar estancados y no, no iban a poder, obviamente, continuar con este con este tema. Ahí eh, entiendo que se traslada ya la responsabilidad al acusador, el órgano acusador entiende de que no iba a continuar con esta investigación porque eh, entre un eventual juicio dentro de 30 días eh, no iba a subsanar tampoco la, la falta de capacidad probatoria que, a la que había llegado. Sí, el veredito que corresponde, esto eh, fue congruente con la, con la petición inicial eh, de lo que se había pretendido acreditar, entiendo de que fue obviamente... Eh, lo que se terminó concluyendo, todo lo que se había referido en la, en la etapa inicial, se terminó concluyendo en los alegatos finales y entiendo que eso fue lo que terminó considerando el jurado popular y, y por eso es que, que deliberó y, y llegó a esta conclusión.